Estamos ya aquí terminando con Carlos Landeras, que es la, la otra parte del Golden Team. Habéis, habéis terminado la, la, la sesión, la habéis petado como de costumbre, la gente ha salido súper contenta. ¿Por qué, por qué creéis? Al final, por, por qué, habéis, ¿Qué os ha motivado a hacer una nueva versión de una charla que vimos en la Donnet anterior? Bueno, como dijo Pablo Peláez eh, en su charla, en la keynote, eh, nosotros nos basamos mucho en el feedback que nos da la gente a lo largo del año. Hemos recibido numerosos mensajes de personas que asistieron el año pasado a la charla de ASP.NET Core Good Practices, eh, que nos han, nos han hecho llegar mensajes como muchas gracias, por fin hemos podido empezar con ASP.NET Core. Este camino de incertidumbre se ha, se ha hecho mucho más fácil con la guía de vuestra charla el año pasado, repositorio que habéis puesto a disposición de todos nosotros. Y bueno, hace bien poquito, hace pocos meses, una persona me volvió a enviar un mensaje de este estilo, eh, oye, Lande, que la charla tuya con Luru me ha encantado, nos ha ayudado mucho, y le dije, lo siento mucho, amigo, pero estáis de precate. Eh, básicamente, la forma de trabajar del año pasado, ya sabes que esto avanza de una manera extremadamente rápida, pues por desgracia no es la manera de trabajar hoy en día, y su respuesta fue, bueno, entonces, ASP NET Core Good Practice es 2019. Y estando, estuve dando vueltas, hablé con, con Luru, y basado en el feedback de la gente, decidimos volver a hacer la misma sesión. Y parece, gracias a Dios y por el feedback que me han estado dando la gente, ha tenido muy buena acogida otra vez. Va a ser una, una serie, me da, me da la sensación. Bueno, como tú ya sabes que te sientas a mi lado en la oficina, eh, todas estas prácticas que recogemos para entregar a la gente en esta sesión es eh, el conocimiento que adquirimos a lo largo del día a día de tropiezos, de equivocaciones y ya por fin de victorias, eh, todo concentrado en una sesión para que la gente pues, pueda beneficiarse un poco de todos estos conocimientos. Es que, como diría eh, Luro, es cremita pura, que caramelo. es caramelo, es caramelo. caramelo. Sí. Eh, hablando ya, centramos un poco en el en, en .NET Core, en este caso en, en el stack que tiene Micro con, con .NET, a la gente que es fuera de la comunidad, uh -huh. eh, fuera de la, la gente que normalmente solemos tratar por aquí, eh, ¿qué, qué, ¿qué argumentos utilizarías para para decirle, Oye, coño, esto es un, un, un stack que merece la pena. Pues partiendo de la base de que, como todos sabemos, en las empresas queda mucho legacy code y muchas herramientas hechas en full framework, no olvidéis el legacy code, que es el que nos da de comer mientras desarrollamos las aplicaciones de hoy en día. Las divertidas. Sí. Exacto. Eh, yo creo que principalmente una de las motivaciones que tiene que tener un equipo de desarrollo para eh, adquirir eh, .NET Core y ASP.NET Core en sus desarrollos es que Full Framework, bajo mi punto de vista, era un framework eh, muy grande para todos, fácil introducir, eh, para introducir fácilmente a la gente en el mundo de la programación, tener un stack muy grande con todo disponible. Microsoft eh, dejó un poquito de lado el performance, el rendimiento de las aplicaciones eh, a favor de que todo fuera más sencillo. Y ahora, cuando han creado Netcore, creo que le han dado totalmente la vuelta. Eh, a esta idea y lo primero lo que se está basando desde el día uno es en performance, performance, rendimiento de las aplicaciones. Como ya sabes, Netcore es, una, es un framework, una plataforma modular, esto quiere decir que nosotros solo introducimos las piezas que vamos a necesitar, haciendo que, por ejemplo, su ejecución en memoria, tanto en procesos de, de consola, procesos de servidor, aplicaciones web, sea muy reducida. Otra cosa que han hecho que lo rompan, que lo peten, literalmente, es que sea cross-platform, que sea cross-platform fin, como, como, como tú bien sabes nos ha abierto un nuevo abanico de posibilidades no solo a la hora de desarrollar sino también a la hora de eh, hacer builds eh, de integración continua, despliegue continuo, tener disponibles muchísimas más plataformas en Azure para desplegar nuestras, apl eh, nuestras aplicaciones como por ejemplo Azure Web for Containers basados en Linux, eh, Azure Kubernetes eh, con contenedores Linux, eh, hacer uso de, de Docker también en contenedores Linux y un sinfín de, de beneficios que, que nos brinda la posibilidad de no tener un sistema que solo ejecuta como antaño en, en Windows. Hay que recuperar los apuntes que teníamos de la carrera o del módulo, con el sudo su, que volverse, sí, bueno, sí. le tengo que preguntar todos los días algo sobre Linux porque... Arriba, arriba Linux. Bueno. Y luego bueno también comentar que otra de las, de las características importantes de, que tiene Netcore es eh, principalmente que... Microsoft se ha picado, ¿vale? por así decirlo, Microsoft se ha picado en convertir, en la card, en la part, en la, hablando de SPNET eh, Core, se ha picado en convertir Kestrel, su servidor web, en uno de los mejores del planeta, ¿vale? Y ahora mismo se encuentran creo que entre los siete primeros en tema de throughput, capacidad de, de requests por segundo, creo que la última vez que lo miré estaban en siete millones de requests por segundo, y no podemos decir lo mismo de, de Full Framework con el IS Con lo cual, sencillamente migrar una aplicación a SPNet Core hace que tengamos un incremento del performance en un porcentaje brutal out of the box, sin tener que hacer nada más que conseguir esa migración a una plataforma nueva. Ya, contándolo con todas las, todos los beneficios que tiene, ¿qué, ¿qué echas? Sé que además tú te picas con otro tipo de plataformas. ¿Qué echarías en falta...? Estoy deseando, ojalá llegase esto que he visto aquí, ojalá llegara a .NET. Bueno, eh, ya sabes que en Plinconces siempre estamos, eh, trabajamos, somos fans de Microsoft, pero siempre miramos otras plataformas. Creo que como un buen desarrollador tienes siempre que saber lo que tienes alrededor. Eh, por ejemplo, eh, cuando hablamos de Golan, ¿no? el lenguaje de programación de Microsoft, una de las cosas muy buenas que tiene es la capacidad de compilar tus aplicaciones, incluso aplicaciones web, APIs, a nativo y hacer un despliegue de un, tan, un ejecutable nativo en cualquier eh, sistema operativo. Sé que Microsoft tiene esto dentro de su roadmap para para la versión 5 de Netcore, que ya sabes, que como ya asistía la versión 4 de Netcore, han saltado a la 5, Se no queda tanto prometen, prometen eh, no sé si llegará, pero prometen estar trabajando en ello y que el día de mañana podamos ir disfrutando de un lenguaje de altísimo nivel como es este César, compilando a un x86, a una arquitectura x64, a RM, con toda la potencia eh, de una compilación nativa, lo cual dejaría pues, hace más más y otro tipo de lenguajes un poquito más atrás, que ya sabes que hoy en día pues en el desarrollo de videojuegos AAA todavía es un lenguaje de programación que, que se utiliza día a día pues por el performance que, que obtiene estamos hablando al final ahora justo acaba de salir el concepto de .NET 5 estamos hablando de .NET Core 3.0 que es inminente ya la llegada pero no todo el mundo no todo el mundo es campos de margaritas y unicornios volando eh, hay mucho legacy code eh, todos, cuando hemos estado en cliente, hemos trabajado con tecnologías que no son punteras, distan mucho de ser punteras. Todo al final, todo el trabajo de consultoría, todos los clientes que trabajáis, al final, ¿cómo enfocáis una empresa como plane que parece que solo trabaja a nivel de…? Bueno, como ya sabes, Plain Concepts, eh, yo en mi caso, en el día a día, nosotros somos una empresa que hace consultoría de software y es verdad que estamos bastante a la vanguardia, podemos estar bastante a la vanguardia en últimas tecnologías, es cierto que hay otros clientes que trabajan en productos o que sencillamente les come el día a día y no tienen la capacidad de estar renovando sus stacks y, y todo este tipo de cosas, entonces normalmente lo que yo suelo hacer cuando visito a clientes es hacer un análisis de todo lo que tienen, levantar la alfombra ¿vale? y pues intentar ofrecer un plan de transformación tecnológica, todavía queda mucha mucha empresa con todo on-premise, eh, intentar hacerles eh, o ayudarles a una transformación al cloud, intentar ver las aplicaciones que tienen que les dan más valor, si tienen eh, la posibilidad de ser migradas a Netcore de manera sencilla, para poder tener otras opciones, eh, otras infraestructuras de despliegue, como te comentaba antes, en Azure, o incluso en premis, pero por ejemplo, poder utilizar un, un orquestador de, de contenedores, etcétera, etcétera. Y bueno, sobre todo, ir con ellos de la mano para que a veces te llega, de los clientes nos sentimos. 10 años atrás, eh, estamos perdidos, utilizamos tecnologías que ya no están incluso ni soportadas, necesitamos ayuda. Entonces ese es el mensaje que nos hacen llegar y nosotros hacemos, pues intentamos eh, hacer un roadmap pues, para poder abordar poquito a poquito todos estos temas y poder ofrecerles algo de, de valor a, al final del día. ¿no? Eh, cerramos aquí, podremos estar hablando durante mucho tiempo, eh, te emplazo al final como, como he emplazado también a Luru, a la próxima versión de Buenas Prácticas. ¿2020? Eh, 2020, grandioso. Lurul ha dejado un Lamborghini, por ahí vamos de regalo un Lamborghini. <risa> Creo que dejamos ahí la apuesta, digo, porque si no esto va increciendo <risa> Muchas gracias por la charla, lo disfruta yo, lo disfruta toda la gente y ver, nos vemos el año que viene, tío. Muchas gracias, campeón. campeón. Gracias. Hasta luego.